En los vídeos anteriores hemos visto cómo se confeccionaban los cuadernos. En este vídeo veremos cómo los copistas medievales trabajaban con ellos y qué sistemas empleaban para mantenerlos ordenados en tanto que duraba el trabajo de copia. Si se empleaba el sistema de formar cuadernos a partir de bifolios independientes, cabe suponer la costumbre de ir usando ordenadamente las distintas partes de una piel para confección de los sucesivos fascículos, según lo exigía la extensión de la obra proyectada. Tal uso resulta explicable a la vez por razones de economía y estética para conseguir una calidad homogénea de la materia prima en la misma apertura del libro. Para mantener unidas las hojas ya cortadas y evitar que el cuaderno se desbaratara, los bifolios del cuaderno podían sujetarse de manera temporal por medio de una pequeña tira de cuero retorcida que atravesaba el ángulo interior del cuaderno. La colocación de dicha grapa o correíta en el cuaderno solía hacerse hacia la cabecera en alguna de las siguientes posiciones. Algunas de estas correitas han llegado hasta nosotros, pero la mayoría desaparecieron sin duda durante el proceso de encuadernación. Como la posición de los agujeros para la correíta en los casos que se han estudiado es bastante irregular, pensamos que se hacían de forma independiente para cada cuadernito. Este sistema de mantener unido el cuaderno mientras se trabajaba en él parece haber caído en desuso después del siglo XII, por lo que hay que suponer que a partir de entonces se desarrollaron otras modalidades. Una de ellas es mantener el pliego sin cortar, y escribir en él imponiendo el texto. En esta modalidad, el copista necesitaba calcular el modo concreto de la disposición de las páginas en cada pliego y el sentido en el que debería escribir, pues solo cuando el pliego al final era doblado y cortado, las 16 páginas del cuaderno aparecerían en su orden correcto puedes hacer la prueba practicando tres dobleces consecutivos en una hoja y luego marcando cada página con su correspondiente número y volviendo a desplegarlo todo. Verás entonces que el modo de trabajar podía ser bastante complejo. que se han conservado intonsos, pero sí hay algunos. Un ejemplo bien conocido es el de la Catedral de Dara, manuscrito A434, y otro, el que se ve en la imagen, que es de un misal francés. Y además de mantener ordenadas las hojas dentro del cuaderno o fascículo, era necesario indicar de alguna manera el orden de los fascículos, de modo que el encuadernador no lo alterara porque el moderno sistema de paginación solo apareció muy al final de la Edad Media. El primer sistema es el denominado Signatura, y ya se encuentra en el siglo IV, por ejemplo, en el Codex Sinaiticus. Este sistema consiste en numerar cada uno de los cuadernos consecutivamente. El sistema de numeración empleado dependerá naturalmente de la zona geográfica, la asignatura puede encontrarse en distintas partes del cuaderno. El uso más antiguo consistía en colocar el signo en el ángulo superior externo de la primera página de cada cuaderno, como se ve en este ejemplo del Codex Sinaiticus. En el mundo latino, en cambio, los códices más antiguos llevan la asignatura en la última página del cuaderno, habitualmente en el ángulo inferior derecho, pero, hacia el siglo VII o VIII, la asignatura va desplazándose hacia el centro del margen inferior. A veces, la asignatura va acompañada de algún signo, como uno o varios puntos o asteriscos o una crucecita a veces coloreada. Y cuando existen estos signos, ofrecen importantes pistas para localizar el centro de procedencia. Ya que son ligeramente diferentes en los distintos escritoria. A veces también se encuentra la letra Q precediendo a la cifra que indica el número de cuaderno. Q, por supuesto, es la abreviatura de Cuaternio. Una variedad de signatura que alcanzó una amplia difusión a partir del siglo XIII es la signatura alfanumérica. En ella, una letra indica el número de cuaderno y una cifra romana el número de bifolio dentro de él. Así, por ejemplo, encontramos A1, A2, A3, A4 para el primer cuaternión, B1, B2, B3, B4 para el segundo y así sucesivamente. El reclamo es otro sistema utilizado para mantener los cuadernos en orden. Consiste en escribir en el margen inferior del verso del último folio del cuaderno la primera palabra del comienzo del folio siguiente. A veces puede aparecer también una parte de la palabra o varias palabras. El testimonio más antiguo de un reclamo es del siglo IX y está en un manuscrito procedente del sur de Francia. Y del X ya hay muchos manuscritos hispanos con reclamos, y por la misma fecha, el reclamo también es habitual en el sur de Francia y en Italia. Hacia el siglo XII, el reclamo ya se ha generalizado por toda Europa. Tardíamente, el reclamo se emplea también para controlar la sucesión de folios, en cuyo caso aparece en el margen inferior del verso de cada una de las hojas del manuscrito. Probablemente fue una innovación española, el trazar los reclamos verticalmente cerca del pliegue central, según aparece en el Manuscrito de la Gran Conquista de Ultramar de la Biblioteca Nacional de finales del siglo XIII o principios del XIV. La razón de este cambio fue probablemente prevenir que el reclamo pudiese ser confundido con el texto. A veces encontramos juntos la asignatura y el reclamo o alguna variedad de ambos. Por ejemplo, en este otro ejemplar de la Biblioteca Nacional de España encontramos un reclamo en el verso del folio final del cuaderno y en el recto del folio inicial del cuaderno siguiente, la letra A, indicando que es el primer bifolio del cuaderno. Por supuesto, la foliación o numeración consecutiva de cada una de las hojas de un libro es un sistema más cómodo y que además permite la localización de un pasaje determinado con mayor facilidad. Y desde el punto de vista bibliológico supone trascender del concepto de cuaderno como unidad de trabajo a la noción de texto. El uso de la foliación, sin embargo, no es muy antiguo. Su invención parece haber sido casi contemporánea a la del reclamo, o sea, de los siglos X y XI, pero su generalización es bastante posterior, ya que no se produce hasta el siglo XIII, probablemente en el ámbito universitario. En la mayoría de las ocasiones el folio se encuentra en el recto, aunque también hay algunos casos muy antiguos en los que aparece en el verso, y también puede suceder que se repita en el recto y en el verso. Con frecuencia se recurre a ordenaciones extrañas para nosotros, tales como seguir un sentido inverso o bien empleando procedimientos gráficos complejos. La paginación o numeración de cada una de las páginas del manuscrito se encuentra en algunos códices griegos de los siglos 3 al 6, acaso como remedio de la numeración de las columnas que a veces se hacía en los rollos, pero en el siglo VI parece haber caído en desuso. Tal y como la conocemos hoy, la paginación aparece en Occidente en el siglo XIII pero solo es frecuente a partir de los siglos XIV y, sobre todo, XV. Su origen quizá haya que buscarlo en Inglaterra, desde donde habría pasado a Flandes y a los países septentrionales, llegando por último a la cuenca del Mediterráneo. A partir de esas fechas es frecuente que se añadiera paginación o foriación a manuscritos que originariamente carecían de ella, y por lo tanto el codicólogo debe considerar siempre la posibilidad de que una paginación o foliación sea posterior a la confección del manuscrito, pero que no se deba a un bibliotecario del siglo XIX o XX.